Saludos, estimados maestros y maestras de nuestra comunidad en Teams. En este breve video vamos a poder observar cómo aceptar a las y los participantes en nuestra sección de estudio. Primero, debemos acceder a nuestra plataforma Teams, equipos, y precisamente aquí como se muestra, con el mouse en el botón de equipos hacemos clic. Una vez podremos observar las secciones en las cuales estamos asignados en nuestra condición de docentes. Allí podremos observar diversas materias. Para poder acceder a ellas, debemos hacer clic sobre las mismas. Así entonces, se muestran las informaciones generales cargadas en dicha plataforma. En esta oportunidad, podemos observar en la parte superior, aquí mostrado con el mouse en amarillo, que tenemos 10 alumnos esperando para unirse a esta sesión de estudio. Debemos permitir que este grupo se active, así podremos tener allí a los y las participantes, luego entonces poder colocar el compromiso en las agendas para las videoconferencias. Asimismo también contar con la asistencia de OneNote o bloque de notas de nuestra poderosa aplicación Microsoft Teams. Vamos a hacer clic en activar y una vez se active este equipo de estudio, podremos contar con las y los participantes en, este, en esta herramienta de trabajo. Muy bien, el equipo ya está activo como se muestra en el panel. Hacemos clic en aceptar. Y ya podremos cargar material de estudio. También podemos ver el listado de participantes. Aquí como se muestra en el botón de opciones, administrar equipo. Recordando así que no podemos agregar miembros, pero sí podemos agregar calendarios, fechas, asignaciones e entregables en nuestra poderosa aplicación Microsoft Teams. Asimismo también seleccionamos una imagen que identifique a nuestro equipo de estudio para que así se pueda registrar en esta plataforma e identificarse. Muy bien, hasta ahora hemos mostrado cómo cambiar el icono, también cómo activar el equipo y que se puedan permitir la entrada de los y las participantes a este espacio de colaboración y de aprendizaje. Hasta ahora entonces, se despide Juan Frías.